Vamos a platicar un poco sobre lo que son los derechos de igualdad. ¿Qué es la igualdad? Bueno, por igualdad debemos entender que no debe haber personas de primera o de segunda categoría. Es decir, que no haya ni superiores ni inferiores. Una sociedad debe de ser igual. Hay cuatro artículos constitucionales que se refieren precisamente a la igualdad. Vamos a ellos. Artículo primero constitucional. Este artículo nos habla principalmente sobre el derecho que todos tenemos a gozar de los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Pero por otro lado se refiere a la prohibición de discriminación. Discriminación originada por motivos étnicos, nacionales, género, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier otro que atente contra la dignidad humana. ...y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, todas las personas son iguales. No las podemos discriminar por ningún motivo. Ningún motivo que pretenda anular sus derechos. En pocas palabras, no existe o no debe existir la discriminación en México. El artículo 4 constitucional... Se refiere más específicamente a la igualdad consistente entre el hombre y la mujer. No es otra cosa que una reafirmación del artículo primero. Sin embargo, de forma más específica y categórica nos reitera: el hombre y la mujer son iguales ante la ley y por lo tanto tienen, deben tener, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Artículo 12 Constitución. Este artículo prohíbe los títulos de nobleza y establece que no se dará efecto alguno a los otorgados en otro país. Esto se interpreta, pésele a quien le pese, que aquí no se trata de su majestad la reina Isabel o de su santidad el Papa. Aquí es Isabel y Francisco, o como se les quiera llamar pero por sus títulos nobiliarios no se les puede ni se les debe. El artículo 13 constitucional, en él se habla sobre la prohibición respecto de ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. ¿Qué es esto de un tribunal especial? Pues es aquel que se forma para el solo efecto de juzgar un determinado acto y a una determinada persona y posteriormente desaparece ejemplos sobran pero el más sonado es el caso de 1945 de Nuremberg Alemania se constituyó un tribunal para efecto únicamente de juzgar a los alemanes responsables del holocausto posteriormente desapareció este artículo prohíbe estos tribunales y también prohíbe ser juzgado por leyes privativas. ¿Qué es una ley privativa? Pues una ley privativa es aquella cuya aplicación se constriñe a un solo individuo, a una sola persona o grupo de personas. Me explico. No puede haber una ley donde diga que yo, tengo que pagar un impuesto Tengo que pagar una cantidad de dinero No, la ley debe ser abstracta Debe ser general Es decir, debe decir Todas las personas que perciben Determinados ingresos Deben pagar un impuesto Ahí sí Porque ahí es general La ley no puede decir nombres Más cuando se trata de una ley Con la que se te puede juzgar También nos refiere que nadie puede percibir más emolumentos de los que sean compensación por servicios públicos y que estén previstos en la ley lo que significa que nadie puede percibir más dinero de lo que la ley establece ningún servidor público el presidente de la república en teoría no puede ganar más dinero de lo que la ley establece que tiene que ganar y los empleados del mismo nivel deben ganar lo mismo pero aquí viene la parte más controversial del artículo 13 constitucional. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando un delito o falta del orden militar estuviese complicado un, pa un paisano, ...conocerá del caso la autoridad civil se corresponde. Vamos por partes. ¿Qué es un fuero? No es, como muchos piensan... ...lo que los diputados, senadores y demás gobernantes... ...tienen para hacer de las suyas sin que se les aplique la ley. No. El fuero significa la posibilidad de ser juzgado... ...por personas de su misma condición... Por ejemplo, los militares con militares, los sacerdotes con, con sacerdotes, etcétera, etcétera. Bien, el fuero a que se refiere este artículo es un fuero de guerra, que algunos, incluso nuestros flamantes ministros de la Suprema Corte, confunden con lo que es el fuero militar. El fuero de guerra, como su nombre lo dice, significa el poder juzgar los delitos y faltas contra la disciplina militar en tiempo de guerra. Es decir, que sólo ocurrirá cuando nuestro país se encuentre en situación de guerra. El fuero militar Van a juzgar actos de militares aún en tiempo de paz. Propiamente la constitución se refiere a un fuero de guerra y no a un fuero militar. Pero hay algo más en este artículo. Se refiere a que cuando un civil, paisano, dice la Constitución, esté implicado en un asunto militar, el que juzgue el asunto será un tribunal civil. Entiéndase por civil, no uno en materia civil, sino uno que juzgue a cualquier persona, y no exclusivamente a los militares. Un tribunal cualquiera. Estos son, en general, los derechos de igualdad contenidos en la Constitución Mexicana. Muchas gracias.